Bienvenidos a un video más de su Mundo Mundo JM. El día de hoy aprenderemos a cómo subir fotos por WhatsApp sin que pierdan calidad. Vámonos con el intro. Las imágenes JPG son aquellas que tienen compresión, por eso es uno de los formatos más usados en la web. Pero ¿qué hace... WhatsApp y otros servicios como Facebook cuando se suben este tipo de formato a internet bueno supongamos que esta página esté en formato jpg y cuando usted la sube a WhatsApp pasa esto esto es lo que se llama compresión entonces veremos en este video cómo hacer un truquito verdad para que WhatsApp no nos comprima la imagen y así pues conservar todos los detalles de la fotografía. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer entonces es irnos a galería y ver una foto de referencia para trabajar con ella. Esta foto está en descarga. Aquí está. Es Esta fotografía. Y si le damos a sus propiedades, vemos que... Tiene un peso de 4.71 megabytes. Pero ven, pero que pasa cuando esa foto se le envía a una persona por WhatsApp. Yo se la mandé a mi hermano. Esta vemos que automáticamente pierde calidad. Si ahora nosotros entramos a la carpeta de WhatsApp, vamos a ver. Aquí está, me parece que es esta. Le damos a a detalles y vemos, uff, miren el peso, 67.73 kilobytes o sea, bajo en cuanto a calidad, más de un 85% increíble. Si usted me dirá, eh, ¿qué importancia tiene esto, la calidad en la fotografía? Bueno, carece de sentido usted tener un teléfono de gama alta con una cámara súper etcétera etcétera si al final de la jornada cuando usted le envía a estos servicios de redes pues le quita calidad le quita detalle y una foto que no sirve para nada solo para tener una vista previa no se puede tomar como referencia para usted imprimirla y no tiene una calidad óptima si se amplía pues se pierden los detalles como lo ven ahí lo ven no se distingue a diferencia de la fotografía Original Que si uno la amplía Pues uno ve Los detalles Ahí está, se puede ampliar más Entonces como nosotros podemos Engañar a WhatsApp para que verdad Nos permita Conservar la calidad en nuestras imágenes Es bien fácil, simple y llanamente Si yo quiero mandar esta fotografía Estoy aquí Vamos a meter un WhatsApp Se lo voy a mandar otra vez a mi hermano pero en vez de elegir galería, elijo documento. Documento. Y en documentos, bueno, aquí aparece. Estos son los recientes. Si no aparece reciente, te lo puedes buscar específicamente donde se encuentra en mi caso, como ya está aquí. Aquí la tenemos y miren el peso 4.94 megabytes Le doy un clic aquí, le doy a enviar Y automáticamente vemos cómo se manda la foto Miren el peso ahí, 4.9 MB Se manda directamente con la calidad Por lo que el destinatario va a ver la fotografía tal y cual como está Aunque aquí no se presenta una vista previa Pero cuando él le doy un clic al archivo y abra Pues la va a ver con todos los detalles Y así de fácil podemos enviar fotografía de alta calidad por whatsapp Bien, espero que te haya gustado el video Si te gustó, comparte, suscríbete, dale like Todo ese rollo que usan las personas para promocionar sus videos Nos vemos en, en otro video más Chao, chao